Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manuela y voy a ser tu profe en este módulo. Yo soy una caminante, amante y apasionada por la naturaleza y actualmente soy estudiante de ecología. Ecología literalmente es el estudio del hogar eh, o el estudio de los ecosistemas. Un ecosistema puede ser desde tu casa en donde vives con tus padres, Puede ser tu vecindario, que convives con tus vecinos, o donde te diriges cuando se acaba el pan en tu casa, o puede ser el planeta Tierra, en el que todos nosotros somos vecinos. Eh, en los ecosistemas vamos a hablar de algo mucho más complejo de lo que puede ser el concepto de hábitat, que quizás estás habituado un poquito más a este. Pero, a diferencia del hábitat, que solo responde la pregunta de dónde, es decir, qué clima tiene, más o menos si tiene relieves montañosos, o eh, cómo es el suelo de este lugar. El ecosistema, en cambio, va a responderte todas las preguntas que quieras hacerle a un organismo específico. Por ejemplo, ¿qué es el organismo específico?, es decir, ¿qué especie es?, ¿cuál es la densidad poblacional que éste tenga?, ¿dónde está ubicado?, con quién se relaciona, entonces, si tiene predadores, si tiene depredadores, de qué se alimenta, cuál es su red trófica, también puedes responder cuándo, es muy distinto hablar de dinosaurios o de humanos, ya que hay millones y millones de años de diferencia entre ellos, o también puedes hablar de para qué, pues todos los organismos que tiene el planeta Tierra tienen una función ecosistémica, tanto como las hormigas, como nosotros, como los hongos. Así que cuando quieras pensar en un ecosistema, solo piensa que es un conjunto de interacciones en donde hay intercambios de materia y de energía eh, que sin ningún elemento podría… Eh, que cada elemento es igual de indispensable para el correcto funcionamiento de este sistema.